¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Y, oigan, ¿se acuerdan que en el video pasado o antepasado? Ahorita no me acuerdo en qué orden los publiqué Les había puesto así como un top 5 de videos paranormales que me encontré en internet, ¿no? Um, pues fíjense que en uno de esos videos, no sé si recuerdan Les dije, bueno, les enseño el video, que se los voy a poner más adelantito Y les dije que si querían que hablara de Apalacha pues, creo que así se pronuncia que es una, un área de Estados Unidos donde pasan un montón de cosas porque es un área muy muy grande de bosques, montañas y demás. Entonces hay mucho de. o sea, mucha tela de dónde cortar sobre ese tema. Y les pregunté que si ustedes querían que les trajera como pues algo, una investigación de ese, de ese tema, de esa área. Y ustedes me dijeron que yes. Entonces, bueno, aquí se las traigo. Y créanme que esto que les voy a traer solamente es como que lo más popular Hay un montón de cosas, de verdad el video sería eterno Pero en fin, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy Está bien interesante, la verdad, a mí este tema me encanta Pero bueno, pues antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita Para cada que yo suba video, pues YouTube los notifique Y aquí les voy a poner cómo es que tienen que tener la campanita de notificaciones Para que cada que yo suba, eh, pues ahora sí te notifique Si no lo tienes ahí donde dice Todas te va a llegar una sí, una no, o no, nada, o sea, todo está raro, así como lo, como lo vieron. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En todos lados estoy activo, estoy subiendo cositas. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque les digo, está, está larguito y está muy interesante, así que adelante con este video. Ok, fantasmitas, entonces vamos a estar hablando sobre, les digo, eh, los... Apalacha o como lo marca aquí la traducción de Google Región de los Montes Apalaches ¿Ok? ¿Qué aquí dice? Eh, Apalache es una región cultural en el este de los Estados Unidos que se extiende desde el nivel sur del estado de Nueva York hasta el norte de Alabama y Georgia es decir, que les digo, es como un área de bosques y así y pues abarca varios estados les digo, porque es una zona, no es como que un estado o cosas así o sea, una ciudad, no, es un área más bien y pues les digo, hay como muchos bosques, montañas, o sea, hay pura pura naturaleza. Y entonces, en esa, en esa área pasan muchas cosas. Porque les digo, o sea, los bosques siempre es, se me hace a mí como algo muy misterioso lo que pasa ahí adentro. Hay un montón de cosas que a lo mejor uno ni siquiera se imagina. Y en el video que les estaba mencionando al principio, eh, aquí les voy a poner el video para que ustedes eh, lo recuerden, que se ven unas... Criaturas extrañas y se ve que pues quien está grabando este video es como un guardabosques y dice Ah, pero te acuerdas que vives en Apalacha y no pasa nada, porque se supone que ese tipo de cosas son seguido. Y también eh, se supone que tienen como varias reglas, que algunos dicen reglas y otros dicen que son puras supersticiones, pero igual. Una de ellas es que ya que se oscurece, uno se tiene que encerrar en su casa con puertas y ventanas cerradas. Pues, ¿por qué no voy a hacer, verdad? Otra es que no tienes que entrar a los bosques, ya sea, ya estando, pues, les digo, oscureciendo o de noche. Y la otra es que no sirves en el bosque. O sea, tiene un montón como de estas reglas así extrañas. Pero todo esto, ¿por qué va? Híjole, esta historia de, de esta zona tiene, algunas son desde 1700, otras de 1950. Tienen mucho, mucho tiempo. Entonces, aquí les voy a traer unas de las más, les digo, más, más fuertes, más populares. Entonces, la primera es sobre la bruja Bell, ¿ok? O sea, Belle es como su apellido. Y aquí va a estar una imagen de, pues, de que aquí es como una zona turística, pero pues tiene una, una historia de fondo. Dice aquí que eh, es una de las leyendas pues, más populares y todo empieza, todo se centra alrededor de la familia Bell. Entonces, la bruja Bell, que se supone que su nombre original era Kate Batts, eh, se enteró de que su esposo, que se llamaba John Bell, ya ven que allá como que adoptan el apellido del esposo, él estaba poniendo los cuernos y como ella era una bruja, o sea, hagan de cuenta, le pone el cuerno y su esposo ya estaba viviendo, o sea, con la otra mujer, con la amante. Entonces ella como era pues una bruja. Dicen que todo comenzó cuando ella, es decir, la esposa, se le aparecía al amante así como transformada en animal. Eh, a veces era como en forma de perro o a veces era como un pájaro. Los estuvo como molestando desde 1817 hasta 1821. En ese lapso tuvieron ellos dos, o sea, su esposo y la amante, una hija que se llamaba Betsy. Entonces, eh, la bruja Bell, es decir, la esposa original, eh, se centraba mucho en ella. Entonces, como que entraba a su casa y la rasguñaba, la golpeaba, le quitaba las sábanas de su cama. Y John Bell, el esposo, ya desesperado, como pues de esta violencia que estaba sufriendo su, pues, su bebé, le contó toda la historia y todo lo que estaba pasando a un amigo suyo que se llamaba James Johnson. Entonces, James, que estaba como más ligado, o sea, lo espiritual y todo este rollo, pues le llamó mucho la atención y lo que hizo fue hacer como un campamento afuera de la casa de los Bell. Básicamente como para estar cuidando si era cierto que se acercaba alguna criatura y pues él estarlos eh, cuidando. Bueno, obviamente entonces llega la bruja y les... O sea, ahora sí que les metió como una golpiza, o sea, los, los lastimó mucho que más bien todos los hombres que llevó Andrew Jackson, o sea, el amigo... Eh, ya le rogaban que por favor los dejara irse a su casa, porque ya estaban como muy asustados. Entonces, unos años después, John Bell, que era el esposo, eh, muere misteriosamente. Pero aún así, la bruja continuaba, como ya saben, molestando a su familia. Incluso, pues la hija ya estaba grande, ya se estaba comprometida y... La bruja la obligó a que rompiera su compromiso con su novio que se llamaba Joshua Y después también desapareció Se dice que siguió molestando a la familia de John Bell, o sea todos los descendientes hasta 1935 Y como les digo, esta zona es una de las más visitadas Porque pues todo el mundo estaba como esperando ver a la bruja y dónde ocurrió todo esto Ahora, vámonos a la siguiente Que es pues pie grande, ¿no? Muchos de los avistamientos que han sido reportados de Pie Grande han sido en Estados Unidos y sobre todo concentrado en esta área. Incluso tienen un mapa donde tienen marcado todas las eh, sí, pues todos los lugares donde se ha tenido algún avistamiento. Pero las primeras veces que hubo reportes sobre Pie Grande fueron en 1958, o sea, tiene muchísimo tiempo. Originalmente ellos creían que era como alguna otra cultura como de, pues sí, personas salvajes que vivían en el bosque. Hasta que poco a poco se descubrieron estas huellas eh, gigantes y es ahí como que van armando todo el rompecabezas. O sea que no era como una, una cultura, una raza de personas, sino que más bien era una criatura. Ya que todos los avistamientos eran más o menos lo mismo, que era una criatura pues grande... ...peluda, que movía mucho los árboles grandes y así. Pero imagínense, en los años de 1950, que fueron cuando empezaron con los avistamientos... Obviamente no había internet ni muchos medios de comunicación como para esto ser viral y que una persona como que dijera lo mismo que la otra porque lo escuchó. No, eran muchísimos avistamientos en puntos diferentes donde decían exactamente lo mismo, entonces eso es lo que llamaba la, la atención. Y esta leyenda es tan tan fuerte que incluso tienen un festival llamado eh, el Festival de Pie Grande, que lo celebran eh, pues anualmente. Ahora, vámonos con la siguiente, que es uno de los misterios más grandes, porque pues nunca han podido ver por qué está pasando esto, y son las luces de la montaña Brown. Y les digo, este es un misterio de las montañas eh, que jamás han podido resolver, porque las personas locales y los turistas han dicho que han visto como orbes de luz, así como pues muy muy brillantes en colores azul, blanco, naranja y rojo que están como a 15 pies más o menos de la tierra que serían como unos 5 metros aproximadamente y siempre están en el área de la montaña Brown ahora la leyenda va que hace muchos años hubo como pues una, una batalla ¿no? ahí y entonces muchos de los guerreros de, de la gente que vivía ahí en la montaña eh, pues los hijos, esposos, hermanos eran los que iban pues a pelear y hubo muchas muertes, entonces las esposas, hermanas, hijas, iban a buscar como a su familia de noche y ellas eran las que llevaban las antorchas y pues así como haciendo luz y dicen que las luces que se ven, que han reportado, son como los espíritus de estas mujeres que pues siguen buscando a su gente querida el primer avistamiento se registró en 1771 o sea, hace mucho tiempo y esto sigue pasando Después del primer avistamiento Hubo ya muchas personas que decían lo mismo, que estaban viendo lo mismo Porque generalmente se ven de noche Y muchas veces después de que haya llovido Que sí puede ser como algún fenómeno, que el agua, la luz, no tengo idea Pero qué curioso que están en medio del bosque, así en una montaña Y a 5 metros del piso, pues, pues está un poco raro Ahora, este es otra que se llama el monstruo de Flatwoods eh, el primer avistamiento de este monstruo fue en 1952 Porque unas personas estaban en Flatwoods Que es como pues un pueblito de ahí, de esa área Y estaban jugando en una escuela de ahí Cuando vieron que una luz pasó en el cielo Y vieron como que se estrelló en algún punto Entonces estos niños... Van y le dicen a sus papás, oigan, es que vimos una luz y se estrelló, no sé qué, los papás, ok, salen al punto donde los niños habían dicho que se había estrellado pues para investigar qué era eso. Y ahí es cuando ven una criatura, dicen que de 10 pies más o menos, que estaba así como que desprendiendo una luz roja que tenía las manos como chuecas y una cara eh, también como que brillaba color verde. Y le evitaba del piso. Cuando la criatura los ve, hizo una especie de gruñido y las personas, eh, pues se fueron corriendo, obviamente. Esta criatura, o sea, el avistamiento de esta criatura llegó a las noticias locales, nacionales e incluso una vez se involucró, eh, pues las fuerzas aéreas de Estados Unidos, o sea, fue algo muy grande. Esta es otra que me encanta, ya que es la gente de los ojos de luna, ya que se dice que en los bosques hay como una tribu de humanoides, porque no es como una raza humana, son como humanoides, que son de piel muy pálida, así como bajitos, con barbas, y con unos ojos muy muy grandes color azul y se supone que sus ojos son muy sensibles al sol por eso solamente salen de noche y por eso es que les dicen ojos de luna se supone que viven en las cuevas y pues solo salen de noche ya que además de que sus ojos son sensibles a la luz del sol también los hace más débiles y ellos no son considerados como monstruos o criaturas sino simplemente una raza humanoide yo creo que este muchos de ustedes ya lo conocen que es el Mothman ya que esta criatura la primera vez que la reportaron o sea, de un avistamiento fue en 1966 unas personas reportaron una extraña eh, forma humanoide eh, que volaba que tenía unas alas enormes y ojos que brillaban color rojo y que esta criatura estaba siguiendo su coche ellos primero pensaron que era como un ave muy grande pero después empezaron más y más y más reportes de avistamientos incluso en diciembre de 1967 se cayó un puente y de hecho le echaron la culpa a Motman porque se murieron 46 personas en ese accidente y decían que antes de que todo esto ocurriera vieron a Motman que andaba por ahí cerca. También tienen su festival especial para esto celebrado en septiembre de todos los años. Este es otro que me encanta, también se llama el gato Wampus. Incluso tienen aquí como una estatua que le hicieron, véanla bien. Se supone que es como un gato montés, como un lince, pero la diferencia es que su piel es como amarilla, como entre amarilla dorada. Tiene seis patas y unos ojos muy grandes color amarillo. La leyenda dice que esta criatura más bien es una mujer que fue maldecida por haber presenciado un, una ceremonia que no debió de haber visto. Entonces le digo, le echaron esta maldición y se convirtió mitad como en este gato mitad mujer y esta criatura es extremadamente peligrosa porque está enojada por lo que le hicieron entonces como que ataca a todo mundo además de que se sabe parar en las patas traseras y usar sus poderes sobrenaturales para volver a sus víctimas pues locas básicamente y bueno fantasmitas estas han sido algunas criaturas que se ven ahí entre otras o sea hay muchas cosas créanme, demasiado. Y conforme va avanzando la tecnología, pues obviamente hay más herramientas para que uno grabe este tipo de criaturas y es cuando salen estos videos extraños. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes.